En a las fotografías que he encontrado, los trozos de papel y los guasas hallados, puedo concluir que el asesino es el chico que la estaba acosando. Bueno, pues yo creo que ha sido con veneno eh, en, en la infusión, deben lo puesto eh, mientras estaba distraída o, o, ya, o alguien le preparó la, la infusión y, y la envenenó. Y creo que ha sido Corby, por el, todo el tema de, de lo de la carta de amor, o esa que, que encontramos en la basura, hecha pedazos, y las fotos que como que la estaban siguiendo. Creo que podía haber sido un caso de acoso. Bueno, a las conclusiones que he llegado es para empezar que Cachopan es Ayu y al parecer estaba prometida, pero al mismo tiempo Corby sentía algo por ella, le había enviado cartas, una foto suya, e intentaba conquistarla. Mm, seguramente ha sido Corby el que la ha matado al ver que su amor no era correspondido El método que, con el que la ha matado creo que ha sido con veneno Encontró unos polvitos extraños sobre la taza de té O incluso podía estar sobre las crajeas, podría estar en varios sitios para asegurarse de que funcionara Por las pruebas aportadas por el cadáver de Ayu, de Friki y Camarad um, Pudimos comprobar que, que fue asesinada... Eh, mediante un golpe, bueno, no un golpe, un, una cuchillada en el costado del cuello y al parecer también la habían drogado para hacer el asesinato más fácil y yo creo que el que pudo asesinarla fue su novio, celoso, porque ella estaba prometida um, porque Corby eh, había estado mandándole mensajes y cartas de amor ferviente. Yo creo que la han matado. No, Hasta ahí llegamos. Estaba bien. muerta, bien muerta. Ya. El problema es, ¿cómo sí. creéis que ha muerto? Pues yo creo eh, como... que la ha matado el chaval que le ha escrito la Digo, carta. Digo, ¿cómo? ¿No? Lo... ¿no? <risa> ¿Quién? Paso por paso. Está muerta la jodida, pero tenía fuerza, Hostias. Eh. <risa> A ver, mi, op <risa> mi opinión es que ha muerto envenenada. Alguien se opone... ¿Envenenada? Alguien Envenen se opone, no? Sí, alguien se, se opone, se opone ¿Y la sangre? O sea, ¿Qué es sangre? Que... ¿La sangre del veneno que le corrompe las entrañas, le hace vomitar sangre de lo que le está quemando? Es porque era que le ¿de en su, su opinión, esto? ¿sabes? O sea, ah, que, que... que tenía sangre en el cuello. Claro, ah, tenía sí. sangre ah, yo, en el cuello. Yo, yo no he llegado sí. a verlo, le tapaba el pelo, ¿vale? Yo no me, puedo, sí. no me he puesto a tocar. Yo mira. no lo he descubierto. Yo lo único que he descubierto es... Yo eh, que yo eh, habéis... he visto la, la, la infusión, ¿verdad? Yo pensaba que efectivamente, además se la dejó a mitad. O yo qué sé, a, a lo mejor la han incluso de la venerado, cuchara en eh, el cuello. ¿Qué tal? El ordenador ¿Sí? yo no he conseguido desbloquearlo. Yo Mi tampoco. teoría... Porque, eh, sí. eh, supongo que es bastante intuitivo que. El ordenador era 2007, era, la, era 2007 la, sí, la Sí, era 2007, la, pero no yo he llegado. Soy no. En, yo, en el ordenador no. había una carta que decía que Ayu, creo. creo no sé si me acuerdo. Corby le escribe una carta. A... No, no, no, en el ordenador había una carta ah. que decía que Ayu se había puesto en contacto con el periódico. La carta era del ordenador. A ver. En el ordenador había una carta para Corby. Sí. Y Ayu se había puesto en contacto con el periódico sí. para venderle información sobre la vida privada de Corinne. Ajá, vale. vale. O sea, iba... ¿Estaba casado? No, no, no. no. ¿No, ¿No, no? Ayu, el se... Teléfono? ¿Ayu se iba sí, a casar? Sí. No. Dice no. que estaba prometida, incluso yo está yo ahí la foto. estaba prometida. Incluso... Ella estaba prometida. Sí, sí. No, pero yo le bloqueé la tablet. El teléfono La, la, me la, me la me tablet no había, la, la, había la, que entenderla. El móvil lo ha desbloqueado ella porque conoce a la persona y una G. Yo lo siento, Gix. Generación. O sea, eso estaba porque no lo sabe ni su madre. Pero bueno. Claro, a él que la conozca, pues sí que lo sabe yo, lo siento, pero no, eso... A mí me ha dolido. ¡Sí! Ah, ¡Ah, que se podía levantar! Yo he pensado, vale, es una señal de alguna combinación y yo he cogido pues, eso, no, no me he puesto mirar. a ponerlo en el ordenador y nada, no me dejaban. Qué intuitivos somos ¿Corby la envenenó? Porque... Sí, se... estaba... Pero por qué Corby? No, no, a ver, viendo lo que es estamos la viendo, la es que la ha amenazado. Pero en el, mo en el móvil no... Yo pero creo pero que no... no has visto la carta que le había escrito. Sí, he, foto, he visto o sea, la carta y la, la, foto, la sí. foto... Corby romana. estaba enamorado de, de Cachopán, creo que se llama Cachopán, ¿no? Pero Cachopán traía las fotos por la calle. Claro, la de... estaba siguiendo, pero en plan, enamorado. Que tenía una foto del dedo con el anillo de alianza tachado en plan, no acepto que estés prometida, yo te quiero para mí. Le ha mandado una foto sexy. Sí, sí, sí. Yo no, no estaba enamorada, no, pero, pero cuando. Sé si no, era. Vas a ir Exacto, chichito, Básicamente. ¿Vale? <risa> pues <risa> sí, y, y con, con lo que me era, estáis diciendo, que en el orden. <risa> con lo que había en el ordenador que le estaba amenazando, <risa> pues sí, sí, eso sería un motivo para matarla. Aunque tanto le gustase, yo qué sé. Otra opción es que el prometido haya descubierto todo lo que pasa, se haya vuelto todo loco y la haya matado. Pero es que no he visto no, ningún indicio. No te volvemos no. a dejar. Yo creo no que es muy prometido. No tengo vergüenza de dejar tomar monster. ¿Habéis visto la foto sí. no? ¿Habéis visto la foto? Sí, he visto la foto de gente con sí, la cara tachada y digo: ancha. ¿los han matado? Tal momento. Sí, te voy a decir: ¿sabes? ¿Qué somos tronistas? Te arrastro, <risa> te arrastro. Mentira todo, mentira todo. Messi <risa> os ha matado a todos y no bebas más monster, chime. Te pone muy tenso con tus teorías. Sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, vamos a poner en Yo solo no he conseguido ni, ni entrar en el ordenador. Ni en el no, mo la mochila todo. no se ve. Claro. ¿Alguien que... sabe lo que había en la mochila? Eh. Ah, ¿Había mochila? ¿Dónde había una mochila? Había pues mochila. ahí ah, en, el, en el, la cosa es... Esta... Me... Eh, Turno de palabra Jason. Que evidentemente el, el señor este, COVID, después de sentirse rechazado, no sé si lo rechazan o no, no al final. ahí yo no sé, eh, es que pues sí. la maté me la Oh, es, que no, es que de verdad que yo no he visto el yo el, lo de Cuello, en verdad, algo así, la verdad, y se la cagó, pero no, no lo he visto nada. Eh, opción B, ella ya toma un veneno ella misma, en plan, no aguanto la presión, eh, me están acosando, es, esto es una mierda, no puedo, se lo puedo contar a nadie, por tal, pero es que pasa mucho, con el tema de víctimas y demás, de, de acoso, y se ha quitado la vida ella misma, causa del acoso de Cuello, Opción C, él lo ha visto o lo ha pillado el tema del prometido, le ha dado celos y se la ha cargado, él. ¿eh? Si no yo, yo tengo dos. O que se haya cargado el marido, sabes, Corby se carga el marido porque la quiere para ella sola, y entonces ella como que se nota ahí super mal y dice, mierda, no quiero estar con el acompador. Le ha el marido no ha y querido. salía con Corby. No, no, no. Y ella <risa> se suicida, tío. Se suicide ella misma porque se ha cargado el marido pero, y sale sola. pero y la no, opción no. es pero que no es, es Corby... Corby la llama. La ¿Lo hemos llama no? visto. Pero a mí lo que me reía es lo del móvil, lo de ya no Marta, A ver, suponemos yo, que es Corby o Yo no lo he, he leído. que el suicidio es que no pues ya no es una opción válida a partir de que tiene un manchurrón de sangre aquí en base. Claro, no, no, claro. Ahora claro. que lo hemos visto, ya no em, consigo que ni que haya. Que van si dos hipótesis: o lo ha matado por, o lo ha matado. Loco. Por cierto. ¡Por favor! ¿Quién era <risa> cada calambre? Yo sabe? Caracalambre soy yo. ¿En serio? O sea, ponen en tu tablet. Dice cara calambre se la ha declarado. Pero Cachopán claro, está, está prometida. Ya, lo que pasa, pasa es porque tiene esa conversación es, en su tablet, claro. claro no un tercero. ¿Por qué lo llaman cara Si por otro lado le están llamando Corby. La conversación de la tablet no tenía sentido. Claro, eso me ha despistado un montón. He pensado ya en una tercera persona posible. Porque ya Por lo que nos dice aquí la dirección, la tablet no era de la asesinada ni de Corby ni de La tablet a lo mejor era del asesino. ¿En serio se iba a dejar un asesino inaltable? <risa> ¿Qué? No, vale ¿Se ha no, matado no, al resto no, de personas? cosas más raras, ¿vale? Pero no, no creo. La obsesión de Corby por Ayu era insospechada. No quería que nadie se acercara a ella y, desde que se había prometido, estaba peor. No paraba de llevarle regalos, lo que a ella realmente le enfurecía porque le había rechazado en incontables ocasiones. Y no sabía qué hacer. A mi muy amada productora, no he podido dejar de pensar en ti desde nuestro primer vídeo. Siento que 67 cartas de amor no son suficientes. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu sonrisa. Así que aquí me encuentro, escribiendo la carta 68. Aquel acoso estaba pasando la línea. Y ella, harta de fotos y cartas, decidió mandarle un mensaje. Era la última vez que haría eso. No entiendo por qué no podemos estar juntos, pues los dos estuvimos en el club de doblaje juntos, voz con voz. ¿Acaso eso no significa nada? Aún espero que logres comprender cuánto te amo. Siempre tuyo, Corby. Harta del acoso, decidió avisar al periódico el cual se puso en contacto con Corby para corroborar los datos dados. Ella no sabría la consecuencia de sus actos. Pues, y de un plan. Él sabía que ella siempre se quedaba trabajando hasta altas horas de la noche. Y además, sola. Así que, decidió poner somníferos en las grajeas que siempre tomaba. Y para asegurarse, también en su taza. Con ello, ella cayó rendida. Lo que a él le dio la oportunidad de asesinarla. La sangre fría. ¿Adiós? No ¿No? Venga Adiós, chavales